oficialista, el ex presidente Vázquez, hace pocos días dijo esto. ¿Va a hincapié en su campaña sobre la baja de imputabilidad? ¿Quiere que le explique lo que es la psicotrópica? ¿O usted quiere que hable de otras drogas, se va a quedar con las ganas. ¿Va a hacer hincapié eh, le la baja de imputabilidad? ¿Quién le mandó hacer esa pregunta? ¿Nadie? No, nadie. ¿Nadie? Es lamentable que alguien que aspira a volver a ser presidente de la república, trate de esta forma a los periodistas. ¿Qué preámbulo para la ley de medios? Vázquez y el Frente Amplio entienden que los periodistas no pueden pensar por sí solos. Creen que los periodistas hacen mandados. Creen que hay alguien que les dice lo que tienen que preguntar. Lamentable. Es esa es la concepción que tiene el Frente Amplio. Es la concepción que tiene Tabaré Vázquez de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. La misma que tiene Mujica, que también lo hemos visto protagonizar otros incidentes, muchísimos, con los periodistas. Porque cuando le preguntan lo que no quieren responder, sale ese reflejo autoritario de acusarlos de ser mandados. Porque en definitiva, son la misma cosa. Los distintos sectores del Frente Amplio apuntan al mismo objetivo, que es gobernar con toda su posición a favor, sin oposición. Recordemos cuando Vázquez era presidente y hablaba de medios que hacían oposición y medios que informaban. Todo el tiempo están pretendiendo gobernar solo sin que hayan cuestionamientos, sin que hayan... Meras preguntas sobre temas esenciales para la vida del país. Vemos en el semanario búsqueda que el mismo candidato oficialista Tabaré Vázquez dice que hay que reformar la Constitución para poder gobernar como quieren para el país que quieren. Porque las mayorías no le alcanzan. Esto es realmente grave, es realmente grave. Lo mismo decía Luciesto que hace poco, y lo había dicho antes y lo había vuelto a decir, que había que reformar la Constitución y tener mayores poderes, porque no les alcanza, ni siquiera les alcanza la mayoría absoluta para gobernar. El pueblo les ha dado la responsabilidad de gobernar, el honor de gobernar, con mayorías absolutas en dos gobiernos, y nos dicen que esto no les alcanza y que tienen que reformar la Constitución. ¿A dónde nos quieren conducir? ¿Cuál es ese socialismo que nos quieren implantar? Lo mismo que Venezuela, lo mismo que Argentina, lo mismo que Bolivia, eso es lo que proponen, eso es lo que quieren, una reforma constitucional a medida para gobernar medios de comunicación que no hablen, que no cuestionen, que no pregunten. Y también han propuesto una reforma de la Suprema Corte de Justicia, porque resulta que votan cualquier cosa con esas mayorías automáticas y después se enojan cuando violan la Constitución. Es realmente grave. Lo invito a reflexionar sobre esto. Hasta la próxima.